hola a todos aquí lo nuevo y en esta ocasión estamos en un nuevo tutorial en el cual les voy a enseñar cómo vamos a tener full gamma en Minecraft sin Optifine bueno como ustedes sabrán Optifine nos da uh, es un mod que nos da bastantes este, funciones en el Minecraft eh, qué es full gamma full gamma es nada más cuando por ejemplo te metes a una cueva o cuando es de noche se ve como si fuera de día o sea full gamma es simplemente toda la iluminación del Minecraft entonces, pues eso les voy a enseñar a tener en el, en el Minecraft. Así que primero que nada, ejecutamos Windows más R para abrir nuestro. Y escribimos por ciento appdata por Como aquí ya está escrito, por ciento appdata por ciento. Le damos en aceptar, esperamos. Y aquí nos metemos a la carpeta que dice .minecraft .minecraft Nos metemos y entonces bajamos un poquito y tenemos que buscar esta que dice opciones. Options. Ok. Entonces lo abrimos. Es options, blog de notas options. Entonces tenemos que buscar aquí donde dice gamma. gamma A ustedes les va a aparecer como aquí arriba 1.0. Y yo ya lo cambié. Tienen que ponerle 10.0. En 10.0 entonces es full gamma. Entonces, por ejemplo, podemos poner no sé 5.0, 8.0, o sea, en chistes de que ustedes le den lo que quieran, el, eh, entre más valor le den hasta el 10, es el máximo el 10, entre más valor le den pues más gama van a tener en el juego entonces cerramos esto, le damos que sí en guardar, cerramos otra vez y abrimos el minecraft así que nos vamos aquí esperamos, eh, eh, ponemos aquí en el minecraft y bueno pues cuando se abra, les digo bueno pues ya estamos aquí en el launcher Podemos, Bueno, tengo aquí el Optifine Si quieren, le ponemos en la Esta donde no tiene Optifine Y... Bueno no Bueno sí. le ponemos aquí eh, Le damos en jugar, esperamos Un tantito, regreso en cuanto esté Bueno pues ya, ya se está a punto De abrir el juego Y bueno, nada más El objetivo es enseñarles este ya hay full gama en el juego así que esperamos un poquito mm, como podrán ver le ponemos barra game no game mode no time nine y como podrán ver es de noche y pues se ve totalmente bien, se ve como si fuese de día. Entonces esto les podrá ayudar a ustedes y pues espero que les haya gustado muchísimo nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego, ah, bye bye.